¿Qué tal muchachos? Para dar un poco de contexto, la aleatoriedad para obtener una carta nueva es la siguiente. Para la serie 3 tenemos la probabilidad de una carta por cada 7 cofres. Para la serie 4 tenemos la probabilidad de una carta por cada 40 cofres. Y para la serie 5 tenemos la probabilidad de una carta por cada 400 cofres. Pienso que la mayoría de jugadores ya se encuentra casi por completar la colección de serie 3. Por tanto, nos vamos a enfocar en la serie 4 y serie 5 con relación a la apertura de cofres. Tomando en cuenta que ya tienes todas las cartas de serie 3 y en teoría, si farmeas durante un mes, podrías abrir alrededor de 50 cofres. En esta apertura de cofres, lo normal es que obtengas una carta de serie 4, pero en el mejor de los casos, si tienes mucha suerte, podrías obtener hasta dos cartas de serie 4. Y tendrías mucha más suerte suerte todavía si obtuvieses adicionalmente una carta de serie 5 este sistema estaba haciendo que la experiencia del jugador sea realmente frustrante resultando que con el tiempo se puedan terminar aburriendo y abandonar el juego y aquí es donde viene la intervención de los desarrolladores con la inserción de esta nueva moneda llamada tokens. La cual te permite comprar cartas que no tienes de manera selectiva dentro de la tienda de tokens. Los tokens fueron creados para solucionar parcialmente la difícil y aleatoria obtención de las cartas nuevas a través de la apertura de cofres en tus niveles de colección. Digamos que luego de esto la experiencia sigue siendo frustrante, solo que ahora un poco menos. Con el lanzamiento de los tokens también salieron ofertas que estaban ofreciendo tokens Lo cual hizo que mucha gente comience a hacer cálculos y conversiones de los diferentes recursos del juego Para poder determinar cuáles eran buenas ofertas y cuáles no Para que una oferta sea buena es porque su ratio tenía que ser de 0.7 para arriba Esto determinaba la cantidad de tokens obtenidos por unidad de oro gastada pero sucede que además de este cálculo, hay otro gran factor que no se estaba tomando del todo en cuenta, pero se encontraba presente. El tiempo de farmeo de tokens. Sucede que antes del último parche, solo los que habían completado la serie 3 podían obtener esta recompensa de 200 a 600 tokens en la apertura de cofres. Lo cual en ese entonces aún no eran la mayoría de jugadores. Es más, una gran parte de este grupo de jugadores ya venían desde la beta del juego con niveles de colección mucho más altos. Los demás jugadores que estaban aún en camino de poder completar la serie 3 tenían solamente la recompensa de los 100 tokens al abrir un cofre. Si hacemos un cálculo rapidito, si eras del grupo de los que no habían completado aún la serie 3, podías farmear al mes un promedio de 1000 tokens. Si eras del grupo de los que ya habían completado la serie 3, podías farmear al mes un promedio de 5 mil tokens es por esta razón que las ofertas de tokens tenían mucho más valor para aquellos que no habían completado la serie 3 que para aquellos que ya habían completado la serie 3 debido que para el primer grupo era mucho más difícil la obtención de tokens que para el segundo grupo luego de esto vino el último parche donde ahora todos tenemos la recompensa de 200 a 600 tokens el impacto de esto es el ingreso de 5 veces más en monedas de tokens a la economía del juego en general y a nivel individual. Haciendo que sea una moneda más abundante. Lo cual hace que las ofertas de tokens que se veían buenas antes ya no se vean tan atractivas ahora. Tampoco diría que las ofertas de tokens son malas actualmente, solo que se está viendo reducida su percepción de valor con respecto a cómo se veía antes. Y esto es algo que de todas maneras se iba a dar así si no hubiese habido el parche y todos los jugadores hubiesen llegado a completar la serie 3. Creo que esto puede traer problemas y descontentos a futuro por parte de la comunidad y creo que una solución parcial sería la de incrementar la cantidad de tokens en las ofertas, para que pueda ir a la par con el incremento en el farmeo mensual debido a esta recompensa de 200 a 600 tokens aún con la devaluación que está teniendo el token con todo lo que les acabo de explicar se sigue manteniendo por encima del valor del crédito y el oro antes de cerrar el video, solo para dejar en claro que aquí no estoy criticando el incremento en el farmeo de tokens eso me parece súper bueno para el jugador porque incluso va a permitir que en el mejor de los casos pueda obtener hasta una carta de serie 5 al mes lo que estoy criticando aquí es la reducción en el valor de las ofertas de tokens, si el equipo de desarrollo no se da cuenta de esto y sigue manteniendo ofertas similares es posible que la demanda se vea reducida a futuro y esto incluso ya se está comenzando a ver con las ofertas actuales que hay de tokens por dinero real. El rechazo en las redes sociales por parte de la comunidad ha sido bastante grande y esto para las finanzas e imagen del juego mismo no es nada bueno. Me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen ustedes que las ofertas de tokens por oro y dinero real deban de mejorar? ¿O para ti está bien? Mucho que depende mucho lo que... Puede ser que tenga... A ver qué cosa. Blue Marvel acá no le va a ganar. Pero sí quiero que le tire algo a la derecha y no al medio, ¿eh? De que se puede, se puede...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 Da que los bo ¡Ay! por favor por favor por favor no lo hagas bien bien viejo esta victoria estuvo buena <ríe> ay ay ay absorbe man, viejo tienes razón orden vamos a ver qué va a hacer puso todo ahí ya se va para un lado. Ah, perfecto. Puso todos los huevos en la misma canasta, viejo. ¡Let's go, perro! Así se hace, Jaggernau. Eres un grande perro. ¡Eres un grande perro! ¡Oh! ¡No! ¡Casi viejo! ¡Vamos! ¡Esa victoria, viejo! ¡Toma, perro! Hasta para contar tus historias. Y se me pasó a mí eso. Oye. Miércoles, Juan. Eso está jodido acá. Ah, pero yo voy a mover esto primero, ¿sí o no? Esto es que bueno, Quake acá. Mira, mira lo que va a hacer Quake acá. Mira lo que va a hacer Quake acá, eh. Quake primero mueve Bar siniestra antes de que se copie, ¿verdad? Correcto. ¡Oh! Ya, es aleatorio entonces. ¡No! ¡Mira lo que hizo ahí! ¡Uy, viejo! ¡Qué excelente! Mira lo que hizo ahí. O sea, Quake no... Tiene. Mueve las ubicaciones, la, no las mueve, las mueve. ¡Oh! Y qué buena, viejo! Aero ya no le va a funcionar acá ya. Pero Red Skull. Tiene 13 de poder, ¿no? No gana igual. 13 de poder, llega a 21, 18, más 4, 22. Más el 2 de poder de bosteo de cerebro. Ya estamos, creo ya. No le quiero tirar SNAP porque si se rinde. Me va a dar penita Ah Ah, no, no No puedo jugar otra cosa Porque era Valkyria con esto ya De repente él no juega nada también, eh Si no juega nada Uy ve bueno dame, Dime que vas a jugar algo ¿No juego nada? Sí Bien Juego de School ahí Let's go Uy Espérate Espérate, espérate No Bien Pero igual no, no Toma, perro. Toma, toma, toma. Shuri, toma, toma, toma. Me voy o le doy. Me voy o le doy. Está interesante, ¿no? Está interesante, ¿no? Pero espérate, ya, ya era al centro. Si es verdad, tiene razón el hombre. Ya era al centro. Para agarrar un poquito más de. Es que está muy apretado, no sé. Va. Ya fue, ya. ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Hacia el medio! ¡No hay más! ¡Ya! ¿Ah? ¡A ver! ¡Viejo! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer, viejo! La jugada más épica de la historia de este canal. ¡Let's go, perro. ¡Toma! Cualquier duda o consulta ya sabes que la puedes hacer aquí en la cajita de comentarios. Y recuerda también que de lunes a viernes estoy haciendo transmisiones por las noches en la plataforma morada. El enlace lo tienes aquí en la descripción de este video. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.